Que eres moderador también, no puede ser VIP y moderadora. Así que os. Pecu me quitaste el mod. H es que no veo ratón, Usted sí lo ve, yo no lo veo. Mira gente, ahí va. Alguien H. puede.. Alguien puede hacer clip. 21 niveles. ¿Hace, hace, clip, haced clip, que no he apuntado las coordenadas. Haced clip. H.